Si ya conoces Escola, hoy te voy a hablar de KidCentric, la metodología que utilizaremos para acreditar tu centro educativo como un entorno digital ciberseguro. Kidcentric hace principalmente tres cosas. Mide, evalúa y actúa. Se trata de un método de intervención iterativo. ¿Por qué? Porque vamos a estar constantemente evaluando y emitiendo informes hasta que alcancemos el nivel objetivo óptimo que nos hemos marcado. Y su propio nombre, Kidcentric, te indica... ¿Cuál es la clave de esta metodología? Y es que ponemos a los alumnos en el centro del proceso. Queremos que ellos nos hablen a nosotros para nosotros escucharlos y poder entender su actividad y mapa digital. Como te decía, en primer lugar, mediremos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomamos dos muestras, una de un aula pre-móvil y otra de un aula post-móvil, teniendo en cuenta que consideramos que el primer móvil se suele tener entre los 11 y 12 años. Estos dos serán nuestros grupos muestra de los que obtendremos toda la data que necesitamos. Empleando una plataforma de inteligencia artificial dejaremos que los niños jueguen alrededor de una hora al juego de la amistad. Y según la información que esta plataforma de inteligencia artificial nos facilite, sí obtendremos el mapa digital, sociograma y perfilado digital de los alumnos. El mapa digital nos va a dar a conocer sus hábitos y conductas digitales y por tanto podremos concluir cuáles son los riesgos a los que más probablemente van a estar expuestos. Conforme a estos riesgos diseñaremos los talleres que vamos a realizar con estos alumnos. En segundo lugar, el sociograma que la plataforma de inteligencia artificial nos va a facilitar nos ayuda a conocer el mapa social de la clase, es decir, si hay algún tipo de bullying o de segregación por motivo de raza, sexo o cualquier otro motivo. En España uno de cada tres alumnos afirma que en su clase hay o ha habido algún caso de acoso, así que en todos los colegios hay acoso estos sociogramas nos van a ayudar a detectar estos casos a detectar a las personas que están siendo víctimas de acoso para defenderlos y para evitar otros casos en el futuro y a continuación ya pasaríamos a la capacitación digital del centro es decir a impartir esos talleres que hemos diseñado específicamente con los datos que hemos extraído de tu colegio por un lado Instruiremos a los profesores. Los profesores recibirán todos los datos que hemos extraído de sus alumnos y talleres específicos sobre esos riesgos a los que van a estar más probablemente expuestos. De esta manera, nuestro objetivo es el de cerrar esa brecha digital que hay entre alumnos y profesores para que se comprendan mejor y les puedan ayudar en su desarrollo digital. Los alumnos, por otro lado, como os decía, recibirán esos talleres sobre aquellos riesgos a los que van a estar más probablemente expuestos y además otros talleres específicos para asegurarnos una buena calidad de la convivencia en el centro, para evitar cualquier tipo en el futuro de bullying, de sextorsión o cualquier otro tipo de acoso. Y en tercer lugar, la tercera pata fundamental sin la que todo este programa no tendría sentido es la de los talleres a las familias. Consideramos que es muy importante que los alumnos reciban el mismo mensaje desde el centro educativo y desde la familia, para que así la coherencia les ayude a ellos a interiorizar el mensaje. Las familias recibirán talleres sobre riesgos pero también recibirán apoyo y asesoramiento para lograr el bienestar digital en su casa, es decir, la perfecta convivencia con los medios digitales y les ayudaremos a que la inclusión de pantallas en su vida diaria no les reste calidad de vida. Para ello, además, recibirán constante actualización tanto sobre riesgos como, por ejemplo, sobre retos virales que hay en internet, porque como sabemos este entorno está en constante y continua evolución. Y de nuestra estaréis siempre al día. En definitiva, Kidcentric pone a los alumnos en el centro del proceso y nos ayuda a padres y profesores a conocerles mejor para sí, pudiendo cerrar esa brecha digital que hay entre nosotros, les podamos conocer y por tanto educarles mejor en digital. Muchas gracias por su tiempo.